Chicos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil. Tenía pensado subir este otro dos videos antes que, que este, pero pues hoy salió un nuevo evento en el juego. Así que eh, voy a tratar de explicarles un poco a cómo lo he, lo he entendido yo. Eh, cómo es de que se debe jugar este evento. Así que vamos directamente para allá. El evento dura hasta el 7 de noviembre. Así que tenemos FIFA móvil 18 todavía para rato. En el evento de pretemporada, chicos vamos a encontrar las recompensas este que vamos a poder utilizar en el actual fifa y aquellas recompensas que vamos a recibir en el nuevo fifa este una vez que se venga el reset entonces este por ejemplo eh, no sé en la primera recompensa vemos que recibimos 50 refuerzo de habilidad 25000 mil puntos de experiencia y 250000 mil monedas Estas tres recompensas las vamos a poder utilizar en este fifa actual pero lo que es el sobre de presente y futuro este sobre lo vamos a recibir y lo vamos a usar hasta el nuevo FIFA. Son las recompensas que vamos a estar este, eh, abriendo eh, después del reset en el nuevo FIFA. Así que este, aquí van a estar todas las recompensas. Eh, cada sobre es distinto. Van a, van a, por ejemplo, acá vamos a recibir un sobre pequeño de, de, de experiencia. Acá otro sobre pequeño de refuerzo. Otro sobre pequeño de programa. Y así sucesivamente, ¿no? Conforme vayan avanzando en los niveles, pues lo Perdón. Pues los, eh, las recompensas de, eh, de presente y futuro este, irán mejorando. Y pues también las recompensas para usar en el actual FIFA también irán mejorando. Aquí lo que más importa chicos es tratar de llegar a los jugadores presente y futuro. En este caso el primer jugador que tenemos aquí es Jerry Mina. Es un Jerry 96, es un defensa central. Y este jugador de poderlo este reclamar lo vamos a poder utilizar en nuestro actual FIFA. Y este en el fifa eh, 19 vamos a recibir una carta de este jugador especial que obviamente no va a ser de, de grl 96 sino que va a ser una carta élite eh, de eh, este jugador especial eh, de qué grl pues deberá de ser de 80 o más no, eso sí no lo sé pero aquí lo importante es tratar de llegar a esos jugadores presente y futuro para que, eh, pues que en el nuevo Fifa eh, tengamos cartas eh, de un poco más de GRL y así no nos cueste tanto este, arrancar en el inicio así que eso sería lo principal tratar de llegar a, a esos jugadores por acá tenemos en el nivel de 25, no perdón, de 26 a 50 tenemos otro jugador de presente y futuro este jugador vamos viendo quién es es Fred, igual es un MC de GR97 también lo vamos a poder utilizar en el actual FIFA. Y de conseguirlo, este, vamos, vamos a obtener también una carta especial para el siguiente eh, FIFA Móvil 19. E igual va a ser un jugador élite especial este, que vamos a, a, a poder obtener y que vamos a poder usar este en, el, en el FIFA siguiente. Por acá en las recompensas de 51 a 75 tenemos este, al jugador, sin mal no recuerdo, a ver, vamos rápidamente a LeMar un extremo izquierdo de GR98 también este igual lo vamos a poder utilizar en nuestro en nuestro FIFA actual y este y también vamos a recibir una carta especial de este jugador élite para poder utilizarla en el siguiente FIFA y ya por último chicos acá en el nivel de 76 a 100 tenemos a dos jugadores eh, vamos, vamos a poder encontrar eh, casi a la mitad del camino al portero este Courtois de GR99 también eh, de conseguirlo, vamos a poder este, tener en el FIFA siguiente este, un, una carta de ese jugador especial. Élite eh, también. Y por último, chicos, pues, ¿quién más? Y nada más que Cristiano Ronaldo de GRL 100. Igual, de tenerlo este, para el siguiente FIFA vamos a poder conseguir una carta de ese jugador especial Élite. Eh, que nos va a ayudar este, pues, en el siguiente FIFA a pues, no arrancar o no, o no iniciar desde cero, ¿no? Eh... Hasta ahorita eh, mi primera impresión es de que conseguir esos jugadores sí va a ser un poco difícil. Eh, no va a ser tan fácil como por ejemplo en el evento pasado que tuvimos de retro. En los últimos seis días este, tuvimos que jugar, jugar y jugar at ataque enfrentado para poder llegar a conseguir a un icono prime. Eh, aquí lo veo un poco difícil la verdad que los jugadores que somos free to play podamos llegar a este, hasta este Cristiano Ronaldo. Yo creo que lo más seguro es de que vamos a únicamente poder conseguir a ese jerry mina y quién sabe quién sabe todo depende este, de qué estrategia usemos en el juego pero pues de momento eh, mi consejo principal es que traten de desbloquear y de reclamar el mayor número de recompensas posibles de pretemporada ya que los sobres de presente y futuro nos van a ayudar en el, en el FIFA 19 para a, no arrancar desde ceros y pues si llegamos a obtener a uno o dos jugadores presente y futuro pues también sus cartas élite especiales nos van a servir bastante para tener un buen, un buen arranque en el, en el nuevo FIFA Eso sería acá en el, en el evento de pretemporada Ahora pasemos a lo que es este el evento de viaje estelar eh, También pues me defraudo un poco eh, porque yo creí que iba a ser un evento eh, Ahora sí que donde nos íbamos a moler eh, O el término eh, americano que le llaman grinding pero pues no, este, tenemos dos juegos de habilidad. En uno de ellos tenemos garantizado 3 eh, puntos de combustible estrella. En el otro, que es repetible hasta 10 veces, tenemos eh, la posibilidad de conseguir un punto de combustible estrella eh, por cada juego de habilidad que, que hagamos. Después también contamos con lo que es el, la publicidad, el anuncio. Que vamos a recibir un combustible de estrella por cada anuncio. Y por último tenemos este, lo que es el ataque enfrentado. Eh, el cual también, bueno, todos estos, los juegos de realidad, el anuncio y los partidos de ataque enfrentado es, se renuevan cada 8 horas. Únicamente podemos realizar 3 partidos eh, de ataque enfrentado cada 8 horas. Y de conseguir este, una victoria eh, obtenemos 5 puntos de combustible estrella. Por empate conseguimos 3 puntos de combustible. Y por derrota conseguimos 2 puntos de combustible. Aquí chicos lo que les recomiendo es pues no utilizar su GRL, o sea su mayor GRL. Traten de hacer unas combinaciones ahí en su equipo para bajar un poco su GRL Y así les sea un poco más fácil este, obtener las victorias Porque aquí lo que va a importar es conseguir el mayor número de combustibles estrellas Para poder avanzar en el juego chicos Ahora bien, eh, ¿qué vamos a hacer con esos, con esos puntos de combustible estrella? Bueno, nos vamos a ir acá a lo que es al mapa estelar Acá en el mapa estelar este, vamos a desplazar nuestra nave este, en un viaje Eso nos va a costar un punto de combustible estrella esto también se renueva cada 8 horas Cada 8 horas son eh, distintas recompensas eh, Aquí mi segundo consejo sería eh, Tratar de juntar unos 30 combustibles eh, Bueno, perdón Unos 30 puntos de combustible estrella Y una vez que tengan eso Entonces ahora sí, lanzar su nave al, al, al espacio Para que se abran las recompensas Y puedan reclamarlas todas Ahorita yo la voy a, la voy a lanzar Para que vean de qué tratan esas recompensas Así que Va para allá mi nave a lo que es el espacio Para que se abran las, las, las recompensas De esta renovación A ver, está tardando un poquito Vamos a ver que cargue Ok, pues ya estoy acá de vuelta este Tuve que eh, reiniciar el juego Al parecer se me, se me bugueó ahí un poco Así que pues ahora sí ya estamos acá en el lanzamiento de la nave Aquí ya está lo que es el mapa estelar este lado, Chicos, como verán Tengo 22 puntos de combustible estrella eh, Aquí mi tercer consejo Chicos, sería que se enfoquen En reclamar las recompensas que les dan, por ejemplo, eh, lo que es esto, eh, puntos lunares... Bueno, perdón, polvo lunares... Eh, lo que son este... La potencia de estrella... Eh, lo que son también este... Eh, el sobre de me para mejorar la nave... Y los que son este... Los, los puntos de pretemporada, chicos... Ya las demás recompensas como son este... A ver, ¿dónde están? Déjame ver si veo una por aquí... Por ejemplo, estas de... Mm, de experiencia... Este donde hay otra vez eh, por ejemplo estas de acá bueno son no a ver dónde están están por ejemplo monedas eh, la verdad es de que si no les hace falta chicos eh, puntos de experiencia monedas responsabilidad eh, traten de no eh, de no de no reclamar esas, esas recompensas mejor ahorren sus puntos de combustible porque aquí lo que cuenta más chicos son eh, les repito este los puntos de polvo lunar eh, los puntos de, eh, de Pretemporada Este Los puntos de, de potencia de estrella Y este Los puntos de mejora de, de, de nave chicos Esos son los, los, los puntos en los cuales Se tienen que este, enfocar de conseguir eh, Les repito no tanto en Refuerzo de no tanto en monedas, no tanto en experiencias Porque este, Ahorita vamos a ver para qué son esos puntos Voy a tratar de conseguir unos cuantos para Para, este, para que vean Voy a dejar este adelantado el video para no demorarnos mucho, así que ahorita nos, nos, nos vemos este, más adelante. Bueno pues acabo de encontrar este uh, al astronauta, ahora también lo voy a explicar para qué es esto Así que regresamos este, a recalmar las recompensas y nos vemos ahorita en un rato más Bueno chicos, pues ahí están todas las recompensas que, este, que logré obtener en el mapa estelar. Como podrán ver, este eh, no me fui por todas o no me fui así este, en línea seguida. Por ejemplo, acá dejé lo que son esas 100.000 monedas. No quise ir por ellas, aunque más adelante tenía la opción de recoger 5 este puntos de pretemporada y 5 puntos de estrella. Preferí mejor este, ahorrar esos puntos, ya que más adelante pues pude, llegar a con, pude este, lograr conseguir este, más puntos de, de, de pretemporada y este, más puntos de este, de lo que son esos de, de estrella Así que más o menos sería lo que sería mi consejo eh, Traten de ver, que si no tienen los puntos de combustible necesarios para recoger todas las recompensas eh, Traten de buscar mejor lo que son los, los puntos de estrella Los puntos de polvo lunar este, Los puntos para mejorar la nave Y los puntos de pretemporada Ya saben que este, los que son los, los puntos de pretemporada eh, lo vamos a utilizar acá en esta ahora sí que en estos eh, niveles de recompensa por ejemplo aquí ya tengo 32 para la primera este, recompensa eh, de presente y futuro eh, se requieren 50 así que pues ya nada más estoy a 18 puntos de conseguirlo eh, los que son los, los los puntos de mejora de nave chicos eso los vamos a poder utilizar en esta parte de acá de, de lo que es este lo que es en el, en el combustible de estrella eh, por ejemplo, yo únicamente logré juntar 10 Pero por ejemplo, por 50 eh, puntos de mejora de nave Vamos a poder este, utilizar ya sea en el juego de habilidad número 1 En el juego de habilidad número 2 O bien en los partidos de ataque enfrentado ¿Qué, ¿Para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, si, lo, si yo decido utilizar esos 50 puntos eh, de mejora de nave En lo que es en el partido de ataque enfrentado Bueno, pues eh, ahora por cada victoria voy, voy a obtener 6 puntos de combustible estrella este, o bien eh, si lo decido este, hacer, eh, no sé, probablemente acá eh, aquí en el, en el juego de la número 2, la verdad es de que no se los aconsejo que se los gasten, ya que las eh, probabilidades para conseguir puntos de estrella eh, he visto que son muy bajas yo les aconsejo que, lo busque, que los usen perdón, tanto en el, en el ataque enfrentado para que reciban el doble de puntos eh, de combustible estrella o bien este, en el juego de la número 1 y eso sería para que pueden usar este, los puntos de mejora este, de nave chicos eh, ahora bien, los puntos de eh, estrella y de polvo lunar Bueno, eso lo vamos a utilizar en esta parte de acá Lo que es eh, forja de estrellas Acá es donde vamos a hacer uso de ellos Por ejemplo, yo tengo 49 de polvo lunar Y tengo únicamente 22 de, de estrella Voy a ver si puedo, a ver si alcanzo a hacer alguno Bueno, por acá me pide 10, muy bien Por acá me pide 30, ok y por acá me, y me quedé a uno chicos A uno de, de hacer este Un jugador de GRL 90 Y a ver de punto de estrella cuánto tengo Por acá me pide eh, 10 Y por acá me pide 15 Por acá me pide 20 Ok, vamos haciendo eso chicos vamos, vamos haciendo uno para que vean de qué es lo que trata Vamos haciendo el de Creo que era gr 88 Si, sí, gr 88, ok Por ejemplo aquí, este Puedo tener a uno de esos jugadores de gr 88 ok no hay ninguno que me llame la atención, así que únicamente vamos a, a canjear los puntos, vamos a, a, a darlos los polvo lunar. Ahí se van 30 puntos de polvo lunar y conseguimos con esto chicos eh, puntos de pretemporada. Eh, consigo el refuerzo para Focal Estrella y se vienen 35 puntos de pretemporada chicos, ya cuando estoy, ya tengo 67. Entre mayor sea el GRL, pues mayor van a tener este punto de pretemporada. Eh, por ejemplo, bueno, ya, ya se quitó, pero por ejemplo, acá en el nivel 6 de estrella eh, se conseguirían 200. Por el nivel eh, 5 consiguen 100. Por el nivel número 4 consiguen 50. Por el nivel número 3 consiguen 18. Por el nivel número 2 consiguen 10. Y por el nivel número 1 este conseguiría nada más 5. Entonces, eh, nosotros vamos a ir por, eh, creo que por los 18. Eh, el QRL es 88, chicos. Así que eh, los jugadores que pudiera conseguir serían: a ver, estos de acá serían eh, Sergio Rico, Ayei, eh, De Frey o Johnny. Esos eran los, los, los, los que podría conseguir. Entre mayor sea este, las estrellas, chicos, pues serán, serán mayor conocidos este, los jugadores. Por ejemplo, acá en, en el número 6, pues ya tenemos a Bufón, ya tenemos a Bunucci, ya tenemos a Malcon, a Goresca, a Keita, a Mariano, eh, Vidal. En fin. Todos sus jugadores chicos, todos sus jugadores eh, son jugadores este, que fueron eh, de traspaso en este verano Son este, jugadores que están en, en, en un nuevo club Así que este, son los que vamos a poder encontrar Así que vamos ahora entonces por el cual dijimos, creo que era por el nivel 3 Sí, Con el nivel 3, ok Y pues vamos a tener la opción de conseguir este, a estos jugadores no, de 88 Vamos a ver a cuál se viene eh, la verdad es que ninguno me va a servir Hubiera preferido ahorrar los puntos Pero bueno, se los quise traer en este video para que vean de qué más o menos va este, esto de forjar las, las estrellas Ahí tenemos el refuerzo para forjar la estrella, eh, listo Y tenemos los 18 puntos de pretemporada chicos Esta es otra forma eh, muy fácil de conseguir este punto de, pre, de pretemporada Así que también se los recomiendo que lo hagan Y ya con eso chicos, pues ya tenemos este, al jugador bueno, Aquí están los 5 jugadores que este, puedo este, llegar a obtener. Eh, bueno, le puedo obtener a uno de ellos. Así que Y aparte, chicos, vamos a tener este, un sobre de monedas, un sobre pequeño de monedas para utilizar en el, en el FIFA 19. Así que vamos a canjear nuestro eh, jugador de, de, de Forjando la, la estrella. Pues vamos a ver cuál se viene. Aquí se viene primero el sobre de presente y futuro, que es pequeño de monedas. Y se vino eh, de Fred un este segundo delantero de grl88 bueno pues no está nada mal y ya con eso chicos eh, ahora sí nos vamos por acá por arribita y como podrán ver este ya tenemos ahí marcado lo que es el grl88 y la estrella número 3 eh, en dado caso que fallamos por otro jugador de gr88 con un nivel 3 de estrella ya no vamos a recibir este ese sobre de, de de presente y futuro, chicos, así para que tengan en cuenta eso. Aquí lo ideal sería este, estar haciendo de distinto GRL y de distinta estrella para estar obteniendo más sobres de presente y futuro y así nos ayuden este, en el nuevo FIFA. Eh, por acá, ahora sí, ya para terminar esto, chicos, eh, por acá tenemos, por ejemplo, en el GR98, Y acá recibiríamos 300 eh, puntos de pretemporada. Eh, por un GR96, recibiríamos 175. Eh, por un GR93 recibiríamos 100. Por un GR90 eh, recibiríamos 60. Eh, por acá en un GR88 eh, me tocó recibir 35. Y por un GRL 85 eh, estaríamos recibiendo eh, 10 fichas de, pre de pretemporada. Así para que vayan viendo ahí más o menos tanto qué jugador les llama la atención, en qué GRL y en qué nivel estrella. Y para que también tomen en cuenta eh, por cuál irse al momento de... De forjar la estrella para que tengan una una mayor cantidad de puntos eh, de pretemporada. Déjenme ver este, es que por acá tengo mis anotaciones chicos para ver si se me pasa algo. Denme un segundo. Unos momentos después. Bueno pues este, ya recibí mis apuntes y según yo no se me pasa nada chicos. Eh, nada más antes de recapitular. Quiero mandar un saludo eh, a una persona que me lo solicitó por, por mensaje de, de, de Facebook. Así que eh, aquí le estoy poniendo la, la captura de eso. Así que saludos este José Gabriel Vázquez. Muchas gracias ahí por estar al tanto del canal. Espero que seas suscriptor. Espero que seas suscriptor de mi canal. Y pues ahí está tu saludo. Muchas gracias por, por ponerte en contacto conmigo. Bueno chicos, entonces eh, rápidamente, ya nada más para que no se nos pase nada. En lo que es la, la pretemporada vamos a encontrar las recompensas. Y jugadores que vamos a poder utilizar tanto en el presente FIFA móvil como en el siguiente FIFA móvil que viene En lo que es en el evento de viajes estelar Ya saben que la moneda importante aquí son los puntos de combustible Traten de ahorrar lo más que puedan en el partido de ataque enfrentado Para que se les haga un poquito más fácil conseguir las tres victorias Muevan este, jugadores en su, en, su, en su alineación para que tengan un GRL un poco menor y así se les facilite un poco más este, ganar este, los partidos eh, Luego que ya tengan esos puntos de combustible eh, No sé, quizás al, a, entre unos 25 o 30 puntos de combustible Ya vengas en acá lo que es el mapa estelar Lancen su nave en el espacio Y si tienen los necesarios para conseguir todas las recompensas Háganlo Si no, eh, escojan muy bien las recompensas Para que puedan conseguir tanto puntos estrella tanto puntos eh, de polvo lunar, puntos de mejora de nave y puntos de pretemporada. Y ya por último, eh, si logran juntar los suficientes puntos eh, polvo lunar y puntos de estrella, bueno, forjen su jugador con un GRL eh, alto y con un nivel de estrella también alto para que eh, así consigan eh, la mayor cantidad de puntos de pretemporada y puedan avanzar mucho más rápido. En las la recompensas de pretemporada Y así este, vayan obteniendo eh, Recompensas y sobres Para el presente y futuro Bueno chicos, eh, me quedó un poco largo el video Pero traté de explicar este, lo más que pude Y a como yo entendí el evento Espero que les haya servido Si les gustó el video por favor Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que sigan recibiendo más videos como este Y por favor no olviden dejar su like Nos vemos en un próximo video Adiós